Gracias a todas las personas que, que se unen hoy a este Twitter Space. Es un gusto nuevamente poder estar por acá para hablar del estado de los derechos digitales en la región y en este caso específicamente para hablar de los derechos digitales en la propuesta de la nueva Constitución de Chile. Eh, vale aclarar que vamos a decir varias veces el concepto derechos digitales en esta conversación para facilitarla, pero en el fondo lo que queremos decir a lo que nos estamos refiriendo es a los derechos que se habilitan en entornos digitales, ¿verdad? Mi nombre es Ángela Larcón, soy la campaigner para América Latina y el Caribe en Access Now y eh, gracias nuevamente por unirse. Antes de presentar a las personas que nos acompañan hoy, eh, quisiera, como siempre, hacer un, un breve repaso del tema del que vamos a hablar y a partir de ahí dar ya inicio a la conversación. Entonces, bien, como seguramente muchos de ustedes saben, uno de los resultados más sorprendentes de la revuelta popular eh, en Chile, que dio inicio en octubre del 2019 a raíz de, de un alza en el precio del pasaje del metro, fue la creación de una convención constitucional como un recurso institucional para poder enfrentar la crisis. Entonces, la convención iba a estar a cargo de escribir una nueva constitución, que sustituyera la creada durante la dictadura de Pinochet en el 80. Y este nuevo texto, que va a ser votado para aprobarse o no en un plebiscito el 4 de septiembre, eh, pues explora nuevos horizontes para la incorporación de derechos relacionados también con el mundo digital, incluyendo el acceso a las tecnologías de información, eh, a la privacidad, a la protección de datos personales y, bueno, muchos otros. La propuesta también incluye, por ejemplo, un órgano independiente responsable de la protección de datos, que es algo que pues, hasta ahora no, no se ha logrado concretar en el país. Eh, otra cosa relevante quizá de mencionar sería que el texto de la nueva constitución está, escrita, está escrito por un grupo de constituyentes en paridad de género, eh, y esto es algo único no solo en la región, sino también en todo el mundo. Eh, Además, para contarles un poquito de, de, del proceso, las propuestas que tuvieron que hacerse de comunicación, estuvieron a cargo de una comisión, eh, quien participó también de audiencias públicas y, y de mecanismos varios para analizar los temas pertinentes. De hecho, según eh, los colegas de Observacom, hay alrededor de unos 20 artículos que tienen que ver con el derecho a la comunicación y eh, derechos digitales. Cada uno de estos fue aprobado por dos tercios de los y las constituyentes. Eh, bien, el objetivo de este space entonces es conocer algunas de las propuestas destacadas en materia de derechos digitales, saber también qué se quedó por fuera y qué se puede esperar en caso de aprobarse la nueva constitución. Me permito ahora sí eh, presentar al grupo de especialistas que nos acompañan hoy. Se encuentran por acá Vladimir Garay, quien es director de incidencia en la Organización de Derechos Digitales. Nos acompaña también Daniel Saror, investigadora del Centro de Estudios en Derecho Informático, CEDI, de la Universidad de Chile. Y nos acompaña también Patricia Peña, quien es directora de la Fundación Datos Protegidos y también es parte del directorio del capítulo de Chile del Internet Society, o ISOC. Gracias a todas y a todos por a, haber aceptado la invitación. Aprovecho para recordarles... Que el Twitter Space es un diálogo informal y abierto, entonces por favor siéntanse libres de abrir sus, sus micrófonos y responder o comentar cuando deseen. Eh, quisiera ahora sí que iniciáramos conociendo un poco del panorama actual de los derechos digitales en Chile. Quizá una primera pregunta, ¿cuáles dirían ustedes que son las principales problemáticas en, en esta materia, digamos, en derechos digitales en Chile actualmente? Eh, hola. Vladimir, hola? ¿no? Sí, hola. Sí, hola. Hoy quería, quería decir que Daniel, creo, todavía no está con el micrófono. No la sí, veo, verdad. No la veo, sí, no está como hablante, para ver si la pueden ayudar. Aquí. Ahí sí. <ríe> eh, dale, Pati, por favor. Uy, eh, no, vale, eh, bueno, a ver... Gracias, primero que nada, a Ángela y Jocelyn Access Now por la invitación, y gracias a todos y a todas las que se están conectando. Eh, yo creo que ahí podemos hacer un, un imponeo, pero, claro, cuando, cuando uno habla un poco del panorama de, del, del marco regulatorio, o, o de, de qué pasa con derechos digitales en nuestro país, estamos hablando de, que, de partida, es un tema que como tal, eh, claro, ha fluctuado un poco en estos últimos 30 años desde, la, desde el desde los gobiernos de la democracia, ¿cierto?, en esta idea de no tener en realidad una política pública institucionalizada, vamos a decir, ¿no? eh, Sino que ha sido más bien a mi juicio, ¿cierto?, y a juicio de muchos análisis que tenemos en el camino, eh, se, puede, se ha ido de alguna manera eh, como poniendo al día o de alguna manera encajando en distintos temas, en distintas áreas, la medida en que los desafíos en materia digital se, se han ido instaurando. Puedo mencionar, por ejemplo, cómo en Chile, Internet, y que ese es en realidad uno de los primeros puntos que, que cabe destacar en este articulado de derechos digitales, Internet no se considera, por ejemplo, un servicio público. Nosotros tenemos una ley general de telecomunicaciones eh, que data de los años 70, que en realidad nunca estableció a Internet como un servicio público eh, como otros, no, como la, la luz, la electricidad, eh, y por lo tanto, eh, ahí tenemos ya un punto de partida si bien tenemos otras cosas que creo que varios de ustedes saben, que Chile fue muy pionero, por ejemplo, en tener la primera ley en América Latina sobre neutralidad en la red, principios de neutralidad en la red, eh, pero luego, y ahí, Vladimir, Daniel, ustedes pueden complementar cómo, cómo en realidad tenemos, tenemos leyes y un, y un marco, en una política pública que no necesariamente eh, está siempre definida, ¿no? Aunque siempre tiene carencia. Sí, siguiendo el hilo que hice, bueno, yo soy Daniel Zarol, mucho gusto, estoy muy contenta de poder participar en este espacio que es mi primera vez en estos Spaces, así es que eh, estrenándome en esta plataforma. Como dice como Patti, eh, yo creo que en Chile no, no, no tenemos problemas muy distintos a los que tienen en el fondo los ciudadanos del mundo entero. Eh, y quizás donde sí empiezan a aparecer nuestras como debilidades es en el, los temas de institucionalidad. Eh, efectivamente nosotros fuimos pioneros en algunas cuestiones en, en su momento en América Latina eh, Con la ley de derechos informáticos, con la ley de protección de datos personales eh, Con esta ley de neutralidad de la red Sin embargo, eh, había un ciclo eh, donde en realidad la institucionalidad se estancó y, y no fue avanzando a la par de las necesidades que iban surgiendo a medida que los cambios eh, o los avances tecnológicos se iban produciendo. Y en ese sentido, eh, la, la, la, la, la necesidad por incrementar derechos digitales se fue haciendo cada día más grande y, y fue mucho más evidente. Y, y hoy día eh, la propuesta constitucional en esta parte eh, viene a, de alguna manera, poner al día al país como en, en los acuerdos como mínimos. Y, y quiero destacar quizás esto último, eh, no voy a decir muchas más cosas para darle la oportunidad a los otros invitados, eh, es que eh, una cuestión su sumamente valiosa como de este corpus de derechos digitales que se aprobó en, la en este borrador constitucional, es que venía con mucho acuerdo previo ya de la academia, sociedad civil, sector público y la industria, eh, y en la convención estas normas se aprobaron, deben haber sido las normas que se aprobaron con los quórum más altos. Entonces, en un escenario donde aparentemente los contenidos constitucionales como que dividieron a los chilenos, eh, las normas de derechos digitales son como un ejemplo de todo lo contrario. O sea, aquí hay enormes grados de, de acuerdo, entonces eso es, un, eso es una buena noticia siempre, creo yo. Eh, sí, solamente para... Bueno, hola, soy Vladimir Garay de Derechos Digitales. Eh, muchas gracias por la, por la invitación. Muchas gracias también a, a, a Patricia y, a, a y Daniel por, por dar comienzo a, a la parte de respuesta de, de este Twitter Space. Eh, yo solamente quiero agregar que, que en efecto cada vez se vuelve un poco más complejo responder como cuáles son los desafíos eh, en materia de derecho digital en el sentido de que efectivamente en la medida en la cual las tecnologías digitales son parte creciente de cada vez más eh, aspectos de la vida eh, cada vez hay más cuestiones relacionadas con, con el ejercicio de derechos en relación con la tecnología entonces... Eh, en ese sentido yo rescato lo que planteaba Daniel al principio, me parece que, que los desafíos en materia de, de derechos digitales en Chile no son tan distintos a los desafíos que tiene gran parte del mundo en materia de, de derechos digitales, eh, cuestiones asociadas, por ejemplo, el derecho a la privacidad, eh, el derecho a, a, a la seguridad de los entornos digitales, eh, el acceso como un principio rector. Eh, y que, eh, no, lo dejo por ahí, más o menos, me, me parece que, que de alguna manera la, la, el, la propuesta constitucional recoge gran parte de esas, de esas problemáticas y lo hace, eh, bueno, es, tiene la gracia también de, de, de estar en un proceso que es actual en el fondo. Eh, fue capaz de recoger varios de esos... Eh, de esas temáticas eh, y tener un articulado que en ese sentido bastante está bastante a la vanguardia en materia de, de, de protección. Entonces, eh, eso por ahí. Gracias eh, por estas primeras impresiones. De hecho, ahorita voy a retomar eh, esto eh, que mencionaba Vladimir de de cómo se articula, digamos, un poco estos, estas propuestas. Eh, si sí quisiera antes de, de continuar a rescatar eh, lo que mencionaba Daniel, de que, bueno, feliz, felizmente como para estos temas relacionados con derechos digitales hubo bastantes puntos de encuentro, hubo respaldo de la academia y demás, digamos que de pronto no eran los, los temas más puntilludos de la Constitución, eh, pero también mencionabas que... Eh, hasta ahora, digamos, antes de este proceso, la institucionalidad ha sido un poco complicada, entonces quería ver si pueden mencionar brevemente de pronto qué instituciones han sido las que hasta ahora, antes de la nueva constitución, han sido las encargadas de abordar algunas de las eh, problemáticas mencionadas en, en torno a derechos digitales o cualquier otras, eh, otras temáticas relacionadas con esto que, que tengan en mente. Bueno, Ángela, eh, como uno de los temas más evidentes siempre se menciona eh, la falta de una agencia de protección de datos personales, eh, y en ese sentido eh, hay, hay autores que analizando como el fenómeno han dicho, mira, al final del día esto se convirtió en una competencia fragmentada, y en la medida que los organismos públicos fueron como actualizando sus marcos regulatorios, cada uno como que iba agarrando un poquito de competencias en materia de protección de datos. El 2018 se reconoció además la protección de datos como un derecho fundamental y eso habilitó a la ciudadanía para eh, recurrir por cualquier agravio ¿cierto? que sufriera eh, por la vía del recurso de protección, que yo diría que se transformó en la gran herramienta para defender derechos digitales en general. Ya fue El recurso de protección ha, eh, ha venido siendo desde que existe, digamos, en la Constitución, desde el año... 80 la yo diría gran herramienta que ha permitido profundizar eh, y, y delimitar y, y hacer eh, avanzar algunos derechos como la privacidad la libertad de expresión eh, pero justamente como no hay un organismo técnico especializado que tenga como un, lo, lo mencionaba también la Patti al principio la ley de telecomunicaciones del año 70 o sea están otros temas la institucionalidad de telecomunicaciones está, está preocupado los temas de televisión ¿cachai? como de verdad, muy lejano como a los temas contingentes hoy día, que podría ser, no sé, regulación de plataformas, por ejemplo. Ya. Entonces, eso hizo que una parte de estos problemas se llevaran a la sede judicial, y la sede judicial no hay un conocimiento profundo, acabado, técnico de todos estos temas. Sin perjuicio que, a pesar de que podría sonar contradictorio, ha sido también allí, donde los derechos digitales, en su forma como más rudimentaria, eh, han encontrado algún tipo de protección. Sí, yo quisiera agregar que a lo que dice Daniel, bueno, hay que recordar que Chile, eh, como en esta, de no, en esta idea de falta de institucionalidad, o, o de, de una institucionalidad que agrupara todo esto, tuvo una tradición desde el presidente Lago, 2006, antes quizás, de generar unas eh, propuestas que han sido las agendas digitales, ¿no? Las famosas agendas digitales que durante, no sé, creo que llevamos como cinco o seis agendas digitales, marcaban ciertas metas, ciertos eh, objetivos, ¿no? Eh, y fíjense que eso estaba radicado en distintos digamos en ministerios como economía, ¿vale? O sea, como que de inmediato eso también puso, puso un, un, yo diría que un, una señal, un signo de que, de que el tema digital, por ejemplo, en materia de políticas públicas lo lideraba economía. Nosotros en Chile no tenemos un ministerio de comunicaciones o de tecnología de información y comunicación como la tienen en Colombia. Eh, tenemos solo una subsecretaría de telecomunicaciones y en el ámbito de medios tenemos un Consejo Nacional de Televisión. Entonces entre medios no hay nada. ¿sí? Entonces creo que ahí eh, eso hizo que efectivamente por muchas agendas digitales, y además una, un, un, una lógica que era como cada nuevo gobierno establecía metas y agendas digitales como para seis años después, no, no, no, no necesariamente asociaba eso con un ejercicio de indicadores de control, eh, para, para buena parte del sector, y eso es un poco lo que mencionamos un rato atrás, de ahí vinieron los acuerdos, solamente por ejemplo, en cuestiones que, tenían, que tienen que ver con brecha digital, y voy a ponerlo como un caso, eh, claro, Chile efectivamente siempre sale el, en los rankings como un, un país que está muy conectado, sin embargo, ha sido ahora durante pandemia, eh, donde efectivamente salió a la luz de que efectivamente no todas ni todos en este país estamos conectados de la misma manera, y entendiendo que además brecha digital no es una sola brecha de acceso, son brechas digitales de género, de competencias, de habilidades, de educación, en fin, y eso, por ejemplo, no estaba medido, ¿sí? Entonces, también, de alguna manera, efectivamente, esos temas, que, como decía Daniel, ¿cierto? Que, que son desafiantes, que de alguna manera generaron consenso, también tienen que ver con, con una idea, creo yo, que lo, es que lo importante al consagrarse como un conjunto de derechos que lo sacamos del ámbito de que lo digital o el tema de desarrollo tecnológico tiene que ver solamente con un tema de desarrollo económico, ¿sí? sino que tiene que ver con derechos humanos y con derechos sociales, y son derechos sociales colectivos. ¿sí? Eh, entonces creo que ahí tenemos un puntapié que además creo que, eh, que un poco hoy día, cuando, cuando hay conversatorios de estos temas, vamos a decir, estos no son los temas más recurrentes, por ejemplo, no ha aparecido nada de estos temas, de, de la propaganda que está saliendo en la franja electoral. <risa> Nadie está saliendo a explicar sobre eh, derechos digitales o derechos de la comunicación en este momento. Entonces, ahí tenemos eh, eh, un poquito esa, esa, ese desafío, yo diría, eh, que creo que después podemos seguir conversando de lo que viene, una vez que esto sea, esperamos aprobado, que nuestro texto sea aprobado. Muchísimas gracias. Me encanta esto que mencionas, Patricia, de lo importante que es alejarse de la percepción de que estos temas son ex exclusivamente económicos, ¿no? Y que en efecto son temas que involucran derechos humanos. Eh, Daniel también mencionaba eh, que los temas eh, que son contingentes ahora, son distintos de pronto de los que se ha, a los que se les ha puesto el, el foco a la regulación en, en tiempos anteriores. Y también, eh, y también ya Patricia empezó a hablar de temas que son más cercanos a la gente, como la brecha digital, ¿verdad?, por ejemplo. Eh, en ese sentido, yo quisiera ver si nos pueden contar un poco más de pronto de las expectativas que tenía la sociedad civil eh, respecto a los, este tipo de temas eh, de cómo se podían abordar en la, en la nueva constitución. De hecho, ahí me, me gustaría escucharte, Vladimir, porque sé que en Derechos Digitales sacaron un reporte al respecto, entonces sería genial. Sí, eh, bueno, en Derechos Digitales, eh, como parte de, de, de, del proceso de de entender mejor cómo íbamos a participar de, de, del proceso de discusión del texto constitucional, nosotros decidimos que eh, la mejor manera de poder eh, tener mayor claridad respecto de, bueno, qué es lo que la gente que había eh, manifestado de manera tan importante su apoyo a la, a la posibilidad de escribir una nueva constitución, bueno, qué es lo que quería eh, en materia de tecnología y particularmente internet. Eh, y en ese sentido lo que hicimos fue una serie de pequeños, eh, una especie de focus group con, con distintas comunidades, con personas eh, representantes de bueno, distintos grupos sociales, incluyendo adultos mayores, eh, personas indígenas, eh, personas LGBTQ y más, etc. Hubo que, uno muy interesante que fue con niños, niñas y adolescentes. Eh, y bueno, toda esa, toda esa información fue sistematizada, una publicación que está disponible en el sitio web de derechos digitales, por si a alguien le interesa. Eh, y respecto de, de qué es lo que salía de, esa, de ese conversatorio, bueno, salían varias cosas, pero un, un aspecto que me parece súper importante de, de destacar es eh, la idea de acceso. Y particularmente lo, lo que denominamos la idea de acceso agregado, en el fondo... Eh, un acceso que, eh, que no es simplemente, como mencionaba eh, Patricia, no, no es simplemente la posibilidad de estar conectado a Internet, sino eh, un acceso que, tiene, que, que se presupone como una condición de posibilidad para el ejercicio de derechos fundamentales. Y como tal, es un acceso que tiene que tener ciertas características. En ese sentido, por ejemplo, es súper interesante cuando uno... Eh, hablaba con gente de sectores rurales, por ejemplo, eh, donde inmediatamente se reconocía que había un acceso eh, material eh, relacionado con la infraestructura, gente que solamente tiene acceso a internet eh, a través de, de celular, una, una señal de muy mala calidad, y entonces, por ejemplo, el tema de la calidad de la conexión eh, eh, aparece como un componente importante, tanto por la calidad en sí como... Por, la, por el supuesto de que en el fondo la, una, un buen acceso a internet me permite, como decía anteriormente, eh, ejercer derechos. Puedo, por ejemplo, eh, informarme, puedo participar, puedo eh, entrar en contacto con el Estado, poder hacer trámites, una serie de cosas. Eh, y claro, en el contexto de pandemia, eso es, creo que también es súper importante, no hay que minimizarlo. Estamos, eh, todo este proceso se desarrolló en gran medida en, todavía en una situación de pandemia, en una situación de, de encierro forzado producto de la pandemia, lo cual develó también una serie de inequidades eh, muy claras que, claro, que, que, que los números usualmente ocultan. Entonces, por ejemplo, se entiende que entonces a partir de esa experiencia eh, de que, por ejemplo, el acceso a Internet posibilita, entre otras cosas, por ejemplo, el acceso a la educación, y que eh, durante todo el tiempo que duró... Eh, en Chile estuvimos eh, bastante encerrados con, un, con unas cuarentenas bien estrictas. Eh, y mucha gente, por ejemplo, eh, no podía estudiar porque básicamente las clases, todo se, todo se traspasó al, al, a lo digital. Y bueno, ahí empiezan, se empieza a notar de que eh, la, las brechas de acceso y de conexión son muy importantes. Y tal como mencionaba Patricia, son eh, multi ¿Cuál eh, bueno, es palabra? Tiene muchas, eh, múltiples eh, formas y características. Multidimensionales. Muy, muchas gracias, Patricia. Entonces, Entiendo. como le decía, esta, esta noción de acceso, eh, un acceso que tiene que ser eh, de, eh, un acceso de calidad, un acceso seguro, eh, y un acceso que, que en el fondo eh, permite el ejercicio de derechos. Y me parece que en ese, una cuestión que es muy interesante es que cuando uno revisa como las características que tiene ese acceso, eh, son súper análogos a eh, los reclamos generales que, te, que, que tiene la, la población y que finalmente eh, fueron los que los que se pusieron en, en juego a partir de, de los sucesos de 2019. Entonces, eh, eso eso me parece que, que es particularmente interesante. Y también es interesante lo que menciona Daniel y lo que menciona Patricia. Eh, gran parte de esto había bastante acuerdo respecto a la centralidad de este tipo de cuestiones. Entonces, en ese sentido me parece que la, la propuesta recoge bastante bien como esa, esa ese reclamo de la población en materia de, de tecnología y, y derechos. Quisiera agregar algo al, al, al, al, al punto que está haciendo Vladimir, que lo suscribo completamente, y es quizás solo un énfasis, que buena parte de esta como expectativa de la ciudadanía respecto a los temas de derecho digital, vi, venía muy, o se explicaba muy bien eh, por lo que todos habíamos vivido en la pandemia, o sea a lo mejor alguien nunca antes se lo había cuestionado, pero el hecho de que todos hayamos tenido que vivir conectados mientras duraron las cuarentenas eh, fue algo que ayudó a que la discusión de estos temas tuviera realmente cero resistencia al momento de ser eh, debatido en, en el seno de la convención constitucional eh, tanto es así que, en el fondo, que se haya reconocido un acceso universal a la conectividad digital, eh, en el fondo se celebró como algo eh, que en realidad era era obvio que tenía que estar en este nuevo texto porque todos habíamos vivido y habíamos visto cómo el, eje, el goce de todos los derechos, en el fondo, se mediaba a través de la necesidad de una conexión, o sea, economía digital, derecho propiedad. O sea, uno no podía comprar nada si no podía usar su, su conexión. La gente aprendió en más a usar el comercio electrónico. Las sesiones de telemedicina, o sea... Eh, en el fondo la, las acciones de recuperación de la salud también se vivenciaron a través de las redes. Eh, la gente, eh, la libertad de expresión también explotó, la gente tuvo que empezar a mantener relaciones sentimentales por internet, eh, el teletrabajo, qué decir de la educación, que son los más como obvios, eh, pero en el fondo lo que quiero decir es que hay otros derechos al margen que también eh, fueron ejercidos eh, a través de una conexión. Entonces, eh, que se aprobara una norma como esta, eh, además que la norma en ese sentido también es interesante porque no es una norma como existen otras latitudes de calidad. ¿no? Aquí hay un derecho eh, que en el fondo pone de cargo del Estado eh, trabajar estas condiciones como de calidad y ve velocidad, pero no lo pone como un estándar de, de, o requisito de la garantía. En ese sentido también es, es una cuestión como novedosa Quería como agregar ese punto. Sí, quizás solo para complementar, además, eh, cuando ustedes, si, si van al texto, si tienen la oportunidad de descargarlo y mirarlo, es el artículo 86, el, el, el, el artículo que habla sobre el derecho a la conectividad, que, tiene, que es el que dentro de todas las normas sobre el derecho digital tiene más incisos. Eh, y complementar lo que dice Vladimir y, y, y Daniel, Cero, por ejemplo queda consagrado en un inciso el principio de neutralidad en la red como un principio constitucional lo cual también es muy interesante y bien desafiante acerca de cómo a lo mejor hay que volver a mirar esa ley de eh, esa ley que ya existe en Chile pero además en ese en ese artículo se incluye también el concepto de el espectro radioeléctrico como de interés público cuestión que también eh, yo diría que más bien, quizás, uno siguiendo un poco más el debate eh, de las comisiones, en específico, sí genera un poquitito de debate, porque el concepto que se usa en el inciso es de interés público, no necesariamente de bien público. Entonces recordemos también que eso eh, creo que, que va a tener consecuencias muy interesantes en también pensar eh, modelos de conectividad, eh, que tienen que ver un poco con salir de esta idea de que todo hoy día en un país como el nuestro, ¿cierto?, como Chile, tiene que ver solo con la, con la responsabilidad o con un Estado que concesiona el espectro y este servicio de conectividad a privados, ¿no? Le asigna, como decía Daniel, un rol mucho mayor al Estado. Eh, y, por supuesto, además estamos pensando en eh, quizás otros modelos, porque luego... Hay otros eh, artículos dentro, que, que están repartidos en, en otras partes de la Constitución, no en, este, en, en estos que, se, digamos, concentran los derechos digitales, que por ejemplo le están permitiendo tener un rol eh, de asignación a los gobiernos regionales, ¿ya? Que, que también dentro de la estructura que se está proponiendo en esta propuesta constitucional tienen, van a tener mayores atribuciones. Eh. Entonces creo que, que ahí eh, efectivamente estamos pensando... También a futuro en, en cómo se va a organizar de alguna manera esta idea de una institucionalidad, eh, digamos, o, o de un deber del Estado que efectivamente genere, como decía Daniel, esas condiciones, esas garantías eh, para eh, que efectivamente esto no quede solamente en manos de las empresas privadas, hasta ahora proveedoras, ¿no? Y, en, y este rol como de, bueno, el Estado asigna el espectro, el Estado asigna eh, las concesiones ¿no? de servicio, etc. Eh, eso, para seguir. Ah, muchísimo. Solo, que, ¿Puedo ah, agregar ah, dale. algo? Una por supuesto. Que, que, que es interesante lo que plantea Patricia. Y, y vuelvo sobre mi punto. Eh, porque precisamente, en el fondo, me parece que, el, lo, que el, el modelo de desarrollo, por ejemplo, la infraestructura que posibilita la conexión a internet en Chile hoy, en el fondo, es producto también del modo en el cual, de, de, de, del, del modelo. Eh, político-económico que rige Chile desde el año 80 y que está eh, expresado en la Constitución. Creo que lo, lo que es interesante también es cómo precisamente la propuesta constitucional eh, tiene precisamente el, el, la, la vocación de transformar eso y transformar esa cuestión en una serie de ámbitos eh, entonces, precisamente por eso, eh, vuelvo sobre, sobre la idea, me parece que la, la, las necesidades y las demandas que hace la, la, la, la, la, la gente respecto a estas cuestiones relacionadas con la tecnología no son tan distintas en, en esencia respecto del tipo de reclamos que tienen materias como salud, tienen materias como pensiones. Eh, y la respuesta que entrega el, el texto precisamente viene a plantear nuevas maneras de, eh, de resolver esos problemas sociales que sean distintos a que, bueno, entregarle todo a la empresa privada y que la empresa privada eh, eh, resuelva en base a aquello que genera rentabilidad. Entonces, efectivamente ahí se abre un... un un abanico de posibilidades, por ejemplo, encontrar modelos eh, distintos y variados para eh, la formulación de políticas de conectividad, que me parece que es una primera cuestión que es muy, muy relevante. Gracias, Vladimir, y a todas por eh, darnos un poco del, del contexto, finalmente, de cómo se van forjando las propuestas que se incluyen en el nuevo texto. Eh, según entiendo, y aquí es encaminándome ya propiamente no tanto al contexto, sino propiamente al, a las propuestas, eh, los artículos que tienen que ver con derechos digitales en, en esta nueva constitución se marcan en áreas de, de acceso a, la, a las tecnologías de información y comunicación, ¿verdad? como ustedes bien ya apuntaron, la conectividad abierta y calidad, eh, vemos que también hace mención a violencia digital, incluyendo violencia de género, brecha de alfabetización digital, y bueno, por supuesto, muy importante también eh, derechos fundamentales que son que, tengan que ver con privacidad, con protección de datos personales, en fin. Yo quisiera preguntarles, ¿cuáles son algunos de los puntos claves que se incluyen en la propuesta de la nueva constitución en estas áreas? Yo sé que son muchísimos, entonces de pronto los que ustedes sienten que son más, eh, que, que abren más el, la cancha, digamos, que de pronto son más innovadores y demás, y, y me gustaría de pronto para también hacer esos temas más cercanos a la gente, si pudieran ejemplificarlos con alguna situación de la vida cotidiana de cómo eh, la inclusión de esas propuestas puede afectar a la ciudadanía. Eh, bueno, Dan probablemente da Daniel tiene más que... que... Que decir que yo en esta parte pero pero evidentemente el, el ejemplo más claro de eso tiene que ver por ejemplo con protección de datos personales donde el, el, el texto eh, establece la, la implementación de, de un organismo una autoridad encargada de protección de datos personales lo cual eh, en el fondo a, a propósito de lo que de lo que mencionaba daniel hace un rato eh, hoy día eh, cualquier acción eh, en defensa y protección de, de los datos personales tiene que... La, la, la vía usual es el recurso de protección, eh, que es un proceso que hay que hacer de manera individual, es un proceso que, que es potencialmente largo, potencialmente caro y, y, eh, y que eventualmente puede tener penas que no son tan disuasivas. Entonces, en ese sentido, por ejemplo... Eh, la posibilidad de contar con una autoridad especializada en esa materia es un tremendo paso porque, en el fondo, eh, facilita la vía de protección al, al, para hacer el, el ejercicio del, del derecho a la, a la protección de los datos personales. Eh, Daniel me, me corregirá si dije algo que está incorrecto. Daniel es la que tiene, creo que de los tres, la que tiene el título de abogado. No, súper de acuerdo con Vladimir, no tengo nada que, que agregar ahí. Quizás, eh, como cosas novedosas, eh, yo, yo diría, por ejemplo, el derecho a la privacidad. Eh, había un acuerdo, ¿cierto?, previo a la ses a que sesionara la Comisión Constitucional, que en el fondo habían mínimos, y estos mínimos eran que no se podía en el fondo eh, dejar afuera de la discusión constitucional aquellas normas que estaban reconocidas por la Declaración Universal de Derechos Humanos, por ejemplo. Y ahí en ese sentido uno diga, ah, ya bueno, reconocen el derecho a la privacidad. Sí, se reconoce el derecho a la privacidad, pero con una innovación que yo la encuentro bien fascinante como para la época que estamos viviendo, porque la, el derecho a la privacidad ha sido como históricamente comprendido como un derecho individual, el derecho a ser dejado solo. Ya como que esas son las traducciones que tiene su su sentido, digamos, en, en, en, otras, como, en otras latitudes. Y, y, el, y el derecho a la privacidad en el nuevo texto eh, agarra otra fisonomía, en el fondo eh, le reconocen a la persona un derecho a la privacidad personal, familiar y comunitaria. ¿ya? ¿Y qué significa más o menos o, o en qué se estaba pensando. En, en que el derecho a la privacidad en esta época de, de flujos de grandes volúmenes de, de información, de perfilamiento superinvasivo, y todas esas cosas, supone que, en el fondo, que, que sea un derecho mucho más parecido, por decirlo de alguna forma, al derecho de vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Donde, en el fondo, la acción de una sola persona no tiene mucho impacto, y es la acción, la acción del colectivo, finalmente, la que asegura... Eh, la protección de ese derecho. Y en ese sentido es interesante imaginarse un derecho a la privacidad donde eh, las personas son cada vez más conscientes de la exposición eh, a las que están sometidas, por ejemplo, cuando usan plataformas, eh, y cómo en el fondo aprender a usar herramientas de privacidad no solamente producen un efecto virtuoso en su ámbito de privacidad, sino también probablemente en todas las personas que le rodean. Y cómo estas prácticas en el fondo van permeando a los demás y pueden eventualmente terminar eh, protegiendo y dándole mayores espacios de, de, de libertad al final del día. En el fondo la privacidad, mientras más privacidad tenemos, más libres somos. Y en el fondo que esa comprensión trasunte al resto de la comunidad es eh, yo creo que uno de los valores, como de las cosas así innovadoras de, de este tipo de propuestas hay otra, seguro que la Pati tiene ahí su énfasis también. No, me encanta, Daniel, que hayas mencionado ese ámbito de, de que también yo creo que, que no, no nos llamó la atención finalmente, cómo le lograron dar esa dimensión, yo, yo aquí quiero destacar dos, dos cuestiones que eh, ustedes mencionaron al comienzo, que sí creo que son muy inéditas, porque efectivamente logran quedar como artículos propios, que es, uno, el, el, el artículo relacionado con el derecho a la educación digital, y el de vida eh, también, espacios libres de violencia digital, y eso particularmente relacionado con el trabajo que, eh, o con la dimensión de paridad, que efectivamente esta constitución al mismo tiempo que ocurre con temas como plurinacionalidad, eh, como el tema climático, etcétera, son una constante. ¿Y por qué lo menciono? Porque efectivamente el, el de educación digital tiene mucho que ver con lo que tú acabas de decir, Daniel, que es también la posibilidad de pensar no solamente entonces solamente en marcos regulatorios, sino también en políticas públicas que sean permanentes, que cruzan desde eh, volver a poner énfasis en procesos de alfabetización digital para grupos vulnerables de la sociedad o para personas y comunidades que efectivamente todavía se sienten muy, muy atrás, como lo vimos, por supuesto, eh, durante el tiempo de la pandemia, eh, pero también ir más allá eh, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la necesidad hoy día de comprender esa tecnología y ser ciudadanos, no, ciudadanas, no solamente usuarias, pasivos, sino que también potenciar programas que efectivamente se han ido desarrollando, más bien dependiendo de, de, la, de la agenda educacional de los gobiernos de turno. Entonces, por ejemplo, hay todo un sector hoy día que tiene que ver con, Potencia particularmente esto también en el, en el colectivo de las mujeres. Hoy día sabemos en nuestros países, en América Latina, que las que están todavía eh, teniendo el mayor impacto socioeconómico en su vida cotidiana luego de la pandemia son las mujeres. Eh, y efectivamente hay todo un desafío que tiene que ver con, con mujeres que además se están tratando de reintegrar al mundo laboral eh, y a las dinámicas que implica además esta idea de una transformación digital inevitable eh, y creo que eso es una tremenda oportunidad para pensar en programas innovadores a futuro, ¿no? Entonces, vamos de la alfabetización a la idea de que sea una, una educación en temas de programación, pero también en temas de competencias y habilidades permanentes quizás para la vida. El, el artículo sobre vida, eh, también sobre vida libre de violencia eh, digital, eh, que, que en algún momento sí también se... se se entendió, quizás dentro de la discusión se planteó que podría quedar dentro de un articulado mayor acerca de, hay un articulado anterior que establece la garantía acerca de vida libre de, de violencia en general, yo creo que el ponerle un énfasis en este artículo, eh, también eh, potencia un poco esta mirada a futuro, porque además también es un, es un artículo que pone desde el comienzo un espacial énfasis en los alcances que esto tiene para el colectivo de las mujeres y las disidencias porque son los datos que efectivamente salen de la evidencia. Y creo que esto tiene mucho que ver también con pensar que esta es una Constitución que va, va a mirar al futuro, es un presente futuro en el que estamos, eh, y tiene mucho que ver entonces con cómo finalmente proyectos de ley que hoy día se están discutiendo en Chile, que particularmente tenemos dos que miran este tema, sí pueden reforzar mucho más, eh, no solamente el tema de tipificar delitos, sino también generar políticas públicas de prevención, de educación, porque sin duda es quizás también uno de los mayores desafíos de nuestra sociedad. Eh, eso. A mí me gustaría complementar una cosa de, la, de, de esto último que está contando la Patti sobre el entorno digital libre de violencia, que yo la encuentro además muy bonita, eh, y que yo reconozco que no la entendí tampoco en su momento, pero que no es una norma que tenga un enfoque punitivo en el sentido de decir ah, ya, no. alguien es víctima de violencia, ni tener, hay que... Eh, Casi, de denunciarlo digamos. y meterlo preso, claro, no es ese, el foco de esa norma, el foco de esa norma es el camino largo, es educar eh, en los colegios, en los lugares de trabajo, en el espacio público, a la ciudadanía en el fondo... Para, eh, para que eh, en el fondo a través de sus mismas conductas se configure una infraestructura de seguridad para, para todos en el fondo, ya, entonces esa no es una cuestión que se logra por arte de magia, sino que hay que hacer cosas para eso y, y yo eso es lo que encuentro fascinante porque en el fondo es como adoptar un compromiso de que van a haber cosas prácticas o formas que eh, probablemente eh, va, vamos, todos, vamos todos a tratar de ponernos de acuerdo para evitar que ocurran en ese lugar y eso a mí me parece como de los efectos más virtuosos de los de los acuerdos constitucionales digamos me gusta mucho todos los puntos que mencionaron porque son exactamente los puntos sobre los que quería ampliar un poco la conversación entonces voy a repasar de hecho uno por uno de pronto en el, en el mismo orden en que fueron contestando eh, Voy a retomar entonces eh, con lo que estaba mencionando Vladimir de la creación de una agencia de protección de datos. Bueno, esto ya un poco lo hemos mencionado en la conversación, que hasta ahora esto ha sido una, una discusión que no se ha logrado como cerrar, ¿verdad? Y, y la disyuntiva hasta ahora, corríjanme si me equivoco, es si se va por la, una agencia de protección de datos o por un consejo de transparencia sabemos que el texto de la nueva constitución eh, aboga por la agencia de protección de datos verdad pero de pronto si nos pudieran ampliar un poco ventajas y desventajas de, de que exista Ay. en efecto esta agencia lo que pasa lo que pasa es que son creo que son dos conversaciones como eh, que iban por puertas separadas y que en algún, en algún punto se cruzan eh, porque la discusión respecto a bueno hay una discusión base, que es que la necesidad de contar con alguna autoridad que se haga cargo del problema. Eh, y eso en el marco de la discusión sobre el nuevo proyecto de, de protección de datos personales eh, llega a un punto que es una discusión más de orden práctico, diría yo, que, que ideológico. Eh, que tiene que ver con, ok, necesitamos, es necesaria la implementación de alguna autoridad que tenga esta cuestión a cargo. ¿Qué hacemos? ¿Creamos una nueva institucionalidad o le damos esta institucionalidad a un organismo que ya existe? Y básicamente la, la razón de la propuesta tiene que ver, hasta donde yo entiendo, de repente Daniel o Patricia saben algo distinto, pero parte importante de esa discusión tiene que ver con los recursos. O sea, alguien de, de, en el marco de, de, de esa discusión en particular, dijeron, bueno, hacer una, una autoridad autónoma es muy caro. Eh, y aparece la posibilidad, por ejemplo, de otorgarle esta facultad al Consejo para la Transparencia Que es una institución que existe Ahora, extrañamente el Consejo para la Transparencia uno podría intuir que tiene eh, una vocación No solo distinta, sino que además contraria a, eh, a, a, a, a lo que implica la, la protección de los datos personales eh, luego en la, en, la, en la discusión constitucional aparece eh, se, se aprueba la posibilidad de tener un, eh, una institución dedicada exclusivamente a ello eh, Parece ser que esa es una mejor respuesta Ahora, eh, al final, el, si uno quiere ser pragmático, eh, cualquier institución es mejor que ninguna institución Partamos por ahí eh, y luego, si es que es posible tener una institución eh, autónoma, con capacidades, con dientes, como se dice acá, precisamente para poder hacer su labor con presupuesto y que esté específicamente dedicada a, ese, a esa problemática, me parece que esa es una mejor opción. Perfecto, me parece que lo dejaste bastante, bastante claro la Gracias. Da, a, Dani, no sé si quieres agregar algo al respecto. No, estoy, estoy de acuerdo en el fondo con el punto de Vladimir. Eh, no, no tengo mucho más que agregar ahí. Eh, el, el tema en el fondo es, eh, a ver, y esto es un poco eh, haciendo ficción de lo que ocurra el 4 de septiembre, eh, los en el caso de ganar la prueba los desafíos en términos de derechos digitales son súper grandes, en términos de comenzar a trabajar en implementar institucionalidad, son grandes, son súper grandes. Eh, pero en el evento que gane eh, la opción que rechaza este borrador yo también estoy optimista por lo que conversábamos al principio estas normas tienen tal grado de acuerdo, de adhesión que um, sea lo que sea que ocurra después yo pensaría que es de aquellos contenidos como indisputados eh, aquellos, aquellos contenidos que eh, son los puntos fáciles de despejar y que deberían eh, sobrevivir eventualmente en un, en un nuevo texto, si finalmente ese es el, el camino que nos toca enfrentar. Como, como mi palabra al cierre, digamos. Gracias, Daniela. Bueno, eso nos da una idea también de, de, cómo, de cómo fue el proceso y, y de cómo se perciben estos temas, ¿no? Eh, Aprovecho también entonces para retomar eh, lo, lo que mencionabas un poco antes en esta conversación que tiene que ver con privacidad y, y, el, y el artículo 70, verdad que habla del derecho a la privacidad personal, familiar y comunitaria, que a mí eso es la parte que me llamó eh, particularmente la atención. Vos ya hiciste referencia un poco a cómo podría esto funcionar de pronto en entornos eh, de redes sociales o similares, pero quería preguntarte si... De alguna manera, por ejemplo, para ponerte un, un caso muy específico, se podría interpretar que eh, se podría hacer uso de este recurso de la privacidad comunitaria para prohibir, por ejemplo, la recolección de datos biométricos, eh, vamos a decir, digamos, cámaras de reconocimiento facial en vía pública, por lo menos en un nivel comunitario. No sé si, si, si ese podría ser un posible enfoque de este artículo o como por dónde iría la interpretación. Ay, Dani, no sé si estás hablando, pero tenés el... Sí, sí, sí, sí. sí. Estaba hablando está. con el micrófono apagado. Estaba diciendo, estaba diciendo que, que es, es muy probable que una norma como esta no evite que, por ejemplo, las autoridades que son las más fanáticas de usar ese tipo de tecnología, cierto, las usen. Pero lo que sí probablemente va a ocurrir es que eh, para utilizarlas van a tener que eh, rendir eh, cuenta o dar muchas más explicaciones que las que están usando hoy día. ¿Ya? Eh, que, que por lo demás son tecnologías en la mayoría de los casos eh, que tienen poco efecto, tienen poco impacto y son más bien efectistas a nivel comunicacional eh, y, y de alguna manera eh, van provocando un efecto invasivo pero su efecto de reconocimiento también termina siendo muy bajo en el caso de Chile por ejemplo buena parte de las experiencias que hay de, de estas técnicas de reconocimiento facial que, que se han implementado a, eh, tienen tasa cercana al 70-80% de falsos positivos, entonces eh, yo creo que una norma como esa serviría para justamente eh, someter a escrutinio ¿no? este tipo de medidas, sobre todo si es la autoridad pública la que las está utilizando, en el fondo pruebe que efectivamente eh, esto reduce la comisión de delitos, pruebe efectivamente que su tasa de falsos positivos es menor a esto y cosas por el estilo. Cuestiones que es difícil que pase, o sea, o sea, es difícil que puedan probar eso. Entonces, yo, yo creo que enfrentado en el caso hipotético a ese tipo de, de justificaciones, probablemente esta garantía eh, tenga ese efecto. Que yo también creo que es bueno, porque eh, hoy día, sobre todo los estados, están gastando muchos recursos públicos en este tipo de tecnologías, eh, y esta frase la dijo Vladimir. En otra parte, hace un par de meses atrás yo se la escuché a él, es de su propiedad intelectual. <risa> eh, pero hay toda una instalación cultural de que problemas complejos, que tienen en el fondo solo caminos largos para encontrar soluciones, se van a resolver fáciles eh, a través de la implementación de mecanismos tecnológicos. Entonces, eh, una garantía como esta también sirve para sincerar ese tipo de cosas. Son como los otros efectos virtuosos quizás de normas como esta. Igual quiero hacer una aclaración, no, no sobre la frase citada, pero sí, ojo que eh, desde nuestro punto de vista la ley vigente hoy día en Chile prohíbe, por ejemplo, la implementación de tecnologías de vigilancia biométrica particularmente. Y, eh, y en ese sentido, la, si bien es cierto que tecnologías de vigilancia, eh, por ejemplo, cámaras, está súper extendida en materia de... De, de, de seguridad pública, no solamente cámaras fijas, sino que además drones y cosas así En materia de reconocimiento facial, la verdad es que no hay tanto eh, Yo recuerdo, por ejemplo, una implementación en un centro comercial fallida eh, Recuerdo algún anuncio en el metro de Valparaíso, que no sé si habrá prosperado o no eh, y me parece que hay algún anuncio que no sé si se llegó a concretar en la comuna de Las Condes, en Santiago, eh, pero en el marco como de, de seguridad pública, de implementación, más allá de algunos avis, anuncios que se han tenido que después deshacer, eh, yo, no, no, hay, no es un problema entendido. Pero sí, por ejemplo, una cuestión que es interesante y donde a lo mejor, y aquí le, le, le devuelvo la pregunta a Daniel. Donde, donde sí, por ejemplo, podría ser interesante, eh, tiene que ver, por ejemplo, en como medidas de ingreso, por ejemplo, a edificios, en eh, mm. comunidades de residenciales. Eh, que y, Nuevamente, es, como, es una, una implementación a una escala mucho menor, también probablemente con, con estándares de seguridad mucho menores, eh, que, que conlleva también como una discusión a, a otro nivel y donde muchas veces también como que la gente no tiene mucho como posibilidad de oponerse de Pero cada vez más común, por ejemplo, que al entrar a un edificio pongan un, un lector de huella, por ejemplo. Daniel, ¿te parece bueno, que la, bueno, la, la norma se podría...? Yo no he visto eso, yo no he visto como los lectores de huella en entrar como a comunidades, eso no, no, no me ha tocado verlo. Pero ahí también ocurre otro fenómeno que, que justamente tiene que ver como con la ponderación de todos los derechos, eh, que en el fondo hoy día también da las características como o las condiciones de seguridad pública que están enfrentando diversos países. Las personas sí son capaces de restringir también su propio, eh, su, su pro, su propio decirlo? derecho a la aplicación En ese sentido... Eh, eh, se ha entendido en general, y así lo ha entendido también la justicia, que en el fondo requerir eh, una identificación para ingresar a una propiedad comunitaria, como un condominio o un edificio, eh, es un tratamiento, es un tipo de tratamiento de datos que se encuentra permitido. ¿ya? Eh, se encuentra permitido, por ejemplo, registrar el número de identidad. ¿ya? Pero este ejemplo que pone Vladimir parece que está bien en el límite. En el fondo, recoger da datos biométricos parece desproporcionado y excesivo. Y una norma como, y una, y, una, y una característica como esa, efectivamente podría ser como eh, cuestionada. Justo, justo hoy día me, me tocó estar como en un, un, en un tema que tenía que ver además con, eh, con tecnología protección de datos y derecho al trabajo. Y en general también la autoridad laboral ha regulado, ha reglamentado y ha estimado que, por ejemplo, eh, el, la, la, la, la entrega o la recogida de datos biométricos para controlar... Eh, ingreso y jornada es una, una medida admisible, proporcional, eh, pero también teniendo presente otras condiciones de contexto, el tipo de función que se presta, el número de trabajadores que hay en una compañía, ¿ya? Pareciera no ser no ser razonable que uno registre huella cuando hay dos trabajadores, ¿ya? Pero se trata de una, una compañía más grande que tiene automatizado y operacional, oper, operacionalizado su proceso, de otra manera, eh, la autoridad del trabajo entendió que eso no, no, no, no hay una invasión. Ahora, no son las interpretaciones más vanguardistas tampoco, por ejemplo, habían casos donde se requería que la persona se tomara una fotografía para acreditar que había ido a tal parte, ¿ya?, eh, entonces eso que en algún momento podía haber parecido como un invas demasiado invasivo porque tenías que tomar una imagen tuya, finalmente la autoridad eh, laboral chilena dijo, mira, asimilamos en el foto y imagen a un, un documento electrónico y el documento electrónico está regulado en Chile y es admisible entonces que, que se acredite la jornada o el cumplimiento de una tarea en esas condiciones. Entonces, eh, es, todo, es todo muy relativo, muy contextual, quizás lo que ocurre aquí sea inadmisible en otros lados, eh, pero yo, yo creo que buena parte de las prácticas se van a ir como orientando, como decía en un principio, eh, a la justificación de la racionalidad que hay detrás. ¿ya? Eh, la, la, el reconocimiento facial, si bien ha resultado ser un, un, un fiasco, un fraude, lo que, por ejemplo, sí si ha resultado en términos de seguridad ciudadana es el reconocimiento de patente, por ejemplo. Cuando en el caso robo automóvil. Eh, y eh, yo creo que eh, en la medida que uno sea capaz de, eh, escrut como decía, escrutar las tecnologías y pedir rendición de cuentas, es probable que haya mejor seguridad ciudadana, porque se van a desplazar a salud tecnologías que son más efectivas y que probablemente no tienen que, no tienen que ver con la recogida de información de, de personas naturales, digamos. Eh, eh, y eso debería ser uno de los efectos también positivos de, de normas de esta naturaleza. Eh, me encanta esta discusión porque es probablemente de los temas que, que más me apasionen, pero no quiero, no quiero dejar de lado algunas otras eh, anotaciones que tengo por acá y también para no hacer abuso de su tiempo. Eh, entonces, un poco bruscamente voy a saltar eh, a otro de los artículos que mencionaron ahora, más temprano la conversación, lo mencionó Patricia, sobre... Eh, Temas bastante destacados, digamos, de este nuevo texto y entre ellos está el artículo 89 que permite, eh, es el derecho a participar en espacios digitales libres de violencia, ¿verdad? Eh, Patricia, yo quería preguntarte, este como, como muchos otros artículos también se indica que las obligaciones y las condiciones y límites eh, van a ser determinados por una ley. Yo no sé desde un punto de vista de individuo, de organización de sociedad civil, ¿qué expectativas se podrían tener respecto a la ley? que eventualmente podría moldear esta materia. Bueno, en este momento tenemos dos proyectos de ley que se han estado discutiendo, que se ingresaron hace ya unos tres años, uno que, que incorpora eh, tipificación de delitos dentro de la discusión de un proyecto de vida libre de violencia en general, el que se llama eh, violencia integral. ¿no? Eso, eso se está discutiendo prácticamente desde... Cuatro años quizás que fue la primera idea de modernizar y, y, y potenciar una legislación que en Chile era bastante también eh, limitada en, re, en relación a estos temas. Y, y hay que decir que efectivamente en Chile eh, los temas, las situaciones de violencia digital de género explotan a raíz de otro conflicto, eh, digamos otro tipo de protesta social que tuvimos en la llamada revolución feminista del 2018. Eh, que fue potenciada por eh, ciertos estudiantes, secundarias, universitarias, eh, y donde fue un periodo en que efectivamente durante todo ese año eh, diversas situaciones de violencia digital, de acoso, de bullying, eh, de amenazas, de discursos de odio, tanto provenientes de afuera como online, empiezan a preocupar a buena parte de la sociedad, si bien efectivamente teníamos casos mucho antes, ¿no? pero de nuevo, este era un terreno de nadie y, y eso efectivamente además. Como, como en la mayoría de nuestros países, ¿no? eh, genera un, un, una situación muy frustrante, que finalmente tú vas a hacer la denuncia y nadie la, la recoge. Eh, luego, efectivamente, vino esta idea de poder generar una legislación en relación a, a, la, a la situación de difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, y eso dio origen hace justamente también en, en el inicio de la pandemia a una propuesta de proyecto de ley que juntara eh, justamente varios de estos temas, y ese es un proyecto de ley que es sobre violencia digital eh, que se está discutiendo desde el año 2020, que tipica, tipifica aproximadamente cinco tipos de violencia, si bien ese proyecto de ley no lleva el énfasis de, con enfoque de género, ¿ya? Eh, pero sí fue discutida una mesa de trabajo con distintas organizaciones feministas, con colectivos eh, de sociedad civil que empezaron a levantar este tema hace un tiempo. Entonces, eh, por eso mencionaba que efectivamente, en la medida en que también estas leyes están, como la mayoría de las leyes en nuestro país, son proyectos de ley que estamos esperando que están esperando casi prácticamente cuál es el resultado que vamos a tener el 4 de septiembre, eh, quizás para continuar su tramitación y su promulgación final. Eh, y ahí quiero destacar un poco lo que conversábamos antes, que no necesariamente es cierto, es solamente la necesidad de poner una sanción punitiva, eh, que también muchas veces esto genera discusión, si, si efectivamente son, son delitos que ameritan, por ejemplo, una, una, una, pena, pena, una eh, pena de cárcel, que efectivamente tu victimario se vaya a la cárcel, eh, o una multa, ¿no? que eso también fue una discusión en un momento dado. Yo creo que lo fundamental es lo que hablábamos antes de eh, que también hay un énfasis puesto en la prevención y en la educación, en lo que significa hoy día, como hablábamos, también educar, en que finalmente estamos viviendo en una cultura digital, en una sociedad digital, y eso se reconoce de alguna manera en, en el desafío que puede venir eh, más adelante. Creo que también le pone, por supuesto, a la institucionalidad, le va a poner también, como hablábamos antes, un desafío gigantesco, o, o muy desafiante, creo, en dos cuestiones básicas, que es hoy día la generación de datos, es decir, eh, ya tenemos problemas en Chile para tener estadísticas eh, completas, ¿no? Siempre hay una diferencia entre los datos que llevan las organizaciones feministas sobre feminicidios, por ejemplo, y lo que lleva la autoridad o la, o la estadística oficial, y en Chile no tenemos absolutamente ninguna, ninguna forma, ningún mecanismo para contar los casos de, eh, o estimar ¿cierto? las situaciones de violencia digital. Pero luego va a ser un trabajo también muy interesante en relación a la institucionalidad, que se tiene que hacer cargo de recibir las denuncias. Y cómo también eso se articula con la sociedad civil, que en los últimos años, eh, sobre todo desde colectivos feministas, han hecho el trabajo. ¿no? Es decir, quienes hoy día están recibiendo las denuncias, quienes hoy día están acompañando, quienes hoy día generan talleres, educación en estos temas, son colectivos y son organizaciones feministas o de mujeres eh, que se han ido integrando, digamos, a esta red, ¿no? Entonces creo que ahí vamos a tener también, como lo hemos hablado, un, un desafío bien, bien importante en, en cómo articulamos a, a, a esta diversidad de actores, a, a esta diversidad de, de, de organizaciones, ¿no? Eh, pero quiero poner ese enfoque, como hablamos antes, ¿no? Que, solo, que no solo se trata de establecer penas, ¿no? Eh, sino que creo fundamental en lo que hemos hablado, ¿cierto? que esto también nos pone un desafío para generar una conversación, generar condiciones a nivel de, de, de, de cultura, no es decir, cómo eh, prevenimos esto, cómo nos educamos respecto a esto, cómo generamos esta idea de una convivencia más segura en los espacios digitales. Eh. Sí, yo quiero agregar ahí, me parece que lo que plantea Patti en esa última intervención es clave. O sea, tenemos que entender también de que eh, este proceso constitucional, eh, bueno, como sea, eh, si se, se aprueba, se rechaza, eh, en ningún caso es el final de, del camino, es el comienzo. Uh. Eh, y en ese sentido, eh, y es un texto que debería estar rigiendo... Más o menos, no próximos 50 años, por poner algo. Creo Así es. que, que Boris dijo, dijo esa, fe, esa, esa cifra. Eh, y en ese sentido creo que el, el desafío, es un, el desafío, de, y, bueno, y lo otro que es importante también entender de que este es un proceso, en el fondo, la, hay una serie de cuestiones que, que es necesario implementar y que, y que eso demora tiempo. Eh, va, va a pasar un tiempo, un rato, hasta que podamos ver de, de qué manera se recoge el articulado, que además no tiene necesariamente que ser de una pura manera. En ese sentido, particularmente, por ejemplo, respecto de, de ese artículo, es súper interesante. Es una, una, me parece que lo más desafiante es precisamente como, como tratar de, precisamente, como plantea como Patricia, como plantea Daniel, defender precisamente el espíritu del, del, del articulado y, no, eh, y evitar que se utilice, por ejemplo, para hacer censura eh, política, Claro, sí, claro. Eh, Común, recurrente en nuestra región. Eh, y eso, bueno, no solamente ese artículo, yo, yo diría que en, que en general es como el, la labor de, de quienes estamos trabajando en, en relación a la defensa la y la promoción de, del ejercicio de derechos de humanos en entornos digitales. En este. Te estamos perdiendo un poquito, Vladimir. ¿No escuchan? ¿Me escuchan ahí o no? Muy bajito, muy lejos. Oh, perdón, eh, me callo entonces no, le pase. Ahora le pasé a alguien más para que no entorpece la, la, la discusión no te preocupes, ahí justo, justo se retomó yo la verdad tengo todavía un montón de cosas que me gustaría preguntarles pero voy a resumirlo, voy a dejarlo en, en dos cosas más para ya poder ir cerrando este espacio la primera es, ¿qué cosas dirían? una cosita que tal vez hubiera sido ideal incluir en esta propuesta de nueva constitución y en torno a derechos digitales, ¿verdad? Y que de pronto se quedó por fuera. Y también, sí, ven otras vías en las que se pueda subsanar la inclusión de eso en, en la legislación. Eh, Puedo partir yo. Eh, creo que en, en materia de derecho de autor particularmente había una propuesta de hacer un, un reconocimiento respecto a la necesidad de... Eh, defensa y promoción del dominio público eh, que era, una, era un artículo muy muy bonito y que lamentablemente por presión de, de las sociedades de gestión de derechos básicamente eh, fue, quedó fuera eh, hubiese sido particularmente interesante poder tener contar con esa protección eh, para poder expandir las posibilidades de acceso a la cultura eh, y, y particularmente en relación también a, la, a, a, las, a las potencialidades que otorga eh, la tecnología para poder hacer eso. En un país tan centralista, tan largo además, eh, eso hubiese sido interesante y lamentablemente no se pudo. Sí, yo, yo quisiera agregar eh, que también, como mencioné al comienzo, es, estos derechos también van como muy pegaditos a otra cantidad de articulados, que se es que los ha, ha denominado el derecho a la comunicación. ¿Ya? que también de alguna manera desarrollan mucho más allá del tema de libertad de expresión o libertad de prensa, sino que establecen la garantía del de, eh, derecho a la comunicación también como una cuestión colectiva. Eh, y había un punto en común en esta discusión entre derecho a la comunicación y eh, derechos digitales, que también fue promovida por otro grupo de organizaciones de la sociedad civil, que se llamó el Bloque por el Derecho a Comunicación, que también incluye academia, otro tipo de organizaciones de sociedad civil, eh, que sí planteaba la idea eh, de poder avanzar también en eh, este debate por una institucionalidad nueva o, o que renovara la institucionalidad actual respecto eh, de cómo se hace cargo eh, de esta convergencia medial tecnológica, ya eh, un poco lo que hablábamos hace un rato atrás esta idea de también, ¿no? Cómo, cómo darle más rango también a esta idea del espectro como un bien eh, público, incluso estaba la idea de que efectivamente eh, ese articulado dijera o eh, estableciera, por ejemplo, los tres sectores: no eh, público, privado, comunitario, etcétera. Si bien sabemos que el, el, el espectro tiene también muchísimos otros usos, pero eh, el punto de una institucionalidad a la convergencia se quedó absolutamente fuera también por, una, por un entrampado, digamos, de, de discusiones que también propusieron otra idea de, de institucionalidad dentro de, de esta idea de cómo eh, de alguna manera mirar a este, a este futuro con, con instituciones como existen en otros países del mundo como Inglaterra, con su Ofcom o Australia, ¿no? y que de alguna manera permiten eh, modernizar esta idea de una institucionalidad tan rígida en cuestiones que por supuesto tienen que ver eh, con concesiones, con establecer ciertas regulaciones al sector, pero un sector que cada vez es más convergente, ¿no? Eh, y mirar también hacia otros desafíos. Entonces, ahí quiero destacar esta, que, que en realidad también muy parecida a la que mencionó eh, Vladimir, eh, no necesariamente es terrible que no haya quedado, porque da oportunidad para pensar en, en una política pública, eh, en, en, en el futuro, digamos, ya, pero sí quería destacar ese, ese punto. Mi, lo que yo considero que es como una omisión... Eh, tiene que ver con, el, el, la, con la no deliberación que hubo respecto a los temas de libertad de expresión. Yo creo que ahí fue bien flojo el trabajo ¿no? en harto wow. sentido. Eh, aquí, a ver, no hay que perder de vista un poco la historia de este derecho. El, la libertad de expresión se configura como un derecho a la par de un, de un invento, de un desarrollo tecnológico que es la imprenta, ¿ya? que hace o que permite que justamente las ideas eh, se comuniquen, se expresen y sean conocidas por ti. Pero desde la imprenta hasta hoy han pasado un par de cosas que no... O sea, cuando nosotros entendíamos la libertad de expresión como el derecho a expresarse por cualquier medio, eran esos otros medios, los clásicos. Pero hoy día cuando hay una tecnología que permite que una frase se viralice y que sea conocida instantáneamente en muchos lugares y en muchos idiomas también en, en, en, prácticamente de forma instantánea los efectos de la libertad de expresión son diferentes eh, yo no tengo una respuesta a todo esto ¿eh? yo no tengo así como en mi cabeza una propuesta pero sí pienso que al, algo diferente eh, tal vez hubiéramos tenido que hacer con la configuración de ese hecho y aquí quizás uno de los ejemplos más prácticos es, es pensar en lo que pasó el 6 de enero del 2020 en, en, en Washington cuando llegaron todas estas personas a tomarse el Capitolio porque Trump les dice que les habían robado la elección y que tenían que defender la democracia y que la manera de defenderla era atacando a los que se la estaban robando. Él con su discurso con su él, él, él ejerció una libertad de expresión pero que se tradujo en, en, o sea, en, en actos performativos de alguna manera. Entonces la tecnología permite que eso ocurra hoy día de una manera muy peligrosa y, y como decíamos casi instantánea, ¿ya? entonces cuando uno va, va sobre la idea de libertad de expresión por cualquier medio, hoy día los medios tienen un efecto muy muy diferente, y esta es una conversación que no es de esta época, hay un, hay un texto súper famoso, un filósofo inglés que se llama John Austin que se llama ¿Cómo hacer cosas con palabras? donde el tipo hace una tipología de que uno expresa a veces ideas, pero en otras expresa comandos que otro toma como una orden. Entonces, cuando esto ocurre de manera eh, multiplataforma y, y en muchos lugares, y sobre todo en momentos en que pareciera ser que en el mundo están medios como polarizados todos, eh, esta conversación yo, yo creo que eh, recupera relevancia. Yo creo que ahí la, la convención tuvo, tuvo espacio, no quiero ser injusta, no quiero decir que fue floja porque... <risas> Porque, porque de verdad que, que trabajaron, pero creo que este tema merecía una vuelta de tuerca más que, que no tuvo. Sí, muy de acuerdo, Daniel, con, contigo, de hecho, justamente creo que hay, hay, un, hay un desafío demasiado grande eh, eh, para cuestiones que además tienen que ver con, con todos estos intentos que estamos viendo hoy día, como venir, eh, si, si va a haber una ley, no tenemos una discusión ahí muy emergente, si, si una ley de medios, una ley integral de las comunicaciones, entonces que, que uno también lo mira con, con cuidado, porque efectivamente además a que agregar esta, fue, fue eh, dentro de, de, toda, de todas las discusiones, fue muy debatida eh, la norma sobre libertad de expresión, porque además se entrampó en un momento en cuestiones como el negacionismo, eh, por supuesto apareció también eh, el tema de las fake news, eh, entonces efectivamente... Un, eh, sí creo que ahí eh, hubiéramos querido ver un debate mucho más rico, mucho más actualizado, eh, y que se hiciera cargo de eso, absolutamente de acuerdo con que, eh, con que eso pudo haber sido mucho más de lo que, de lo que fue, ¿no? Y de lo que quedó escrito, perdón. Um, igual después también hay cosas que está bien que no hayan quedado, o sea, yo por ejemplo celebro... Eh... Que no, no, no fuera recogida, por ejemplo, el tema de los neuroderechos. Uy, que sí. lo digo acá responsablemente a una estupidez <ríe> Más mil, eh, más mil, absolutamente. Y, y no quedó, más entonces eso también hay no que quedó. celebrarlo. Sí. Muchas gracias, de verdad, eh, por, por sus impresiones. Eh, ya ahora sí, ahora sí es de verdad. <ríe> Para cerrar, eh, yo quisiera. De pronto, si les puedo pedir una reflexión final o una lección aprendida sobre el proceso de, de incluir los derechos digitales en esta nueva Constitución, porque realmente es algo muy muy único la escritura de este nuevo texto, eh, por lo menos para el resto de Latinoamérica me parece que es un proceso muy particular. Entonces, de pronto algo que pudiera servir un poco, no, no porque vayan a empezar a escribirse constituciones en los demás países de un día para otro, verdad? esto sin duda no, pero sobre el proceso de pronto de repensar de nuevo qué son los derechos, cómo tienen que ver con la parte digital, eh, cómo se cubre un territorio tan largo como es Chile. Una reflexión un poco sobre el, sobre el proceso que, que fue. Esta nueva sí, yo, yo, yo quiero partir. Quiero, tengo tres ideas muy cortitas que, que me gustaría decir al respecto a esto. La primera es que a partir de la experiencia e investigación que les comentaba hace un rato, eh, a mí lo que más me llamó la atención es eh, lo sofisticada que es la reflexión que hacen las personas que no necesariamente son parte de este, de este mundo de, de, de personas discutiendo sobre los derechos digitales, eh, pero personas comunes eh, tienen una mirada que es muy muy sofisticada sobre esta cuestión y esa cuestión me sorprendió mucho eh, para bien. Eso es lo primero. Eh, lo segundo eh, parece que lo, lo mencionaba al principio, creo que hacer una definición muy eh, taxativa y exacta respecto de cuáles son los derechos digitales, la verdad es que es cada vez más complicado, porque en el fondo la tecnología está involucrada en cada vez un mayor número de procesos y hay un, una serie de cuestiones eh, cada vez mayor eh, relacionadas al uso de la tecnología, eh, y estamos descubriendo, yo llevo nueve años trabajando en esto y todo el tiempo estoy aprendiendo cosas nuevas, todo el tiempo estoy encontrando puntos de vista nuevos, puntos de entrada nuevos a la discusión. Eh, y en ese sentido el desafío importante de, la, de, la, de cualquier texto constitucional, de cualquier política pública, de cualquier ley, es precisamente poder, aun cuando... En muchos casos, y, y podemos tener esta discusión respecto a que, por ejemplo, las cosas que quedaron fuera, si quedaron realmente fuera o no, qué hubiese sido distinto si hubiese dicho la palabra, eh, versus cuando no la dice, y, y que también es parte de una, de una discusión, yo creo que es mayor, que todo el mundo estuvo como un poco metido ahí, que era, ¿qué es eh, constitucional o, que, o no? ¿Qué, qué, ¿Qué debiese tener carácter constitucional? Eh, pero más allá de eso, más allá de, de, de las reflexiones sobre el texto en específico, como esa necesidad de incluir, de pensar respecto a esta cuestión y, y, y de pensar las, las tecnologías como habilitadores para el ejercicio de derechos. Y es una cuestión que, que independiente si los países están o no escribiendo nuevas constituciones... Eh, es parte de, de, de la mirada necesaria porque no, como que la, el límite entre qué es digital y qué no es digital no solamente es cada vez más difuso sino que cada vez importa menos eh, y la tercera es que las constituciones eh, es parte de, de, de la mirada necesaria porque no, como que la, el límite entre qué es digital y qué no es digital no solamente es cada vez más difuso sino que cada vez importa menos eh, y la tercera es que independiente de lo que pase, independiente de lo que pase el 4 de septiembre, si se aprueba o no se o se rechaza eh, la propuesta constitucional, eh, claramente hay un hay un camino iniciado que no se detiene ahí y que de cualquier otra manera no solamente va a ser muy influyente para todos los procesos eh, políticos que vienen, sino que además eh, para normalmente se vienen en la región. Entonces, me, me, me parece que, que la posibilidad de haber tenido esta instancia de discusión sobre una serie de materias ha sido súper interesante por eso, y que va a ser claramente inspiración para todo lo que va a venir después. Eso. Yo quisiera como cerrar como con, con la idea de de, de lo importante que resulta eh, la consagración de estos derechos, o este cuerpo de derechos digitales, porque son una expresión, un signo de los tiempos. Y en ese sentido, pienso que... Mmm, pienso que se ajusta bien a la idea de lo que tiene que ser una norma constitucional, en el fondo que son normas de futuro, normas para las futuras generaciones. Y esos son los derechos digitales, en el fondo son derechos que están eh, aquí llamados a responder a los desafíos que, del presente, que está muy mediado por la tecnología y que probablemente va a ser aún más mediado en el futuro. Entonces en ese sentido pienso que eh, esta, esta, este resultado... Es inédito, innovador y, y por supuesto que va, va a significar también. O sea, pienso que no quiero. O sea, todas las otras normas son igual de importantes, pero encuentro que estas normas tienen una identidad, eh, una identidad de, de sociedad del futuro. En ese sentido. Eh, Siento, siento que es un poco irresponsable también de, de mi parte como hablar con tanta alegría de estas normas, eh, aislándolas de todas las otras discusiones que están bombardeando el proceso, y que hoy día a mí en lo personal me tienen como súper... yo Si ustedes me preguntan qué va, qué va a pasar el, el 4 de, de septiembre, yo no tengo muy claro qué opción va a ganar, para ser súper honesta. No, no, hay, hay encuestas que dan por ganadora a un sector... Eh, pero en, la, en, la, en las elecciones todo puede pasar, además que aquí se estrena el voto obligatorio de, de nuevo, viene de vuelta a Chile, entonces vuelve un electorado que estuvo súper reacio a participar en este tipo de procesos en últimos, las últimas décadas, eh, pero insisto, creo que me voy con esa idea de que estas son las normas de futuro que, que tiene esta propuesta. Yo... A todo lo que han dicho, bueno, también igual que Daniel, uno tiene hoy día su corazón puesto en la esperanza. Eh, si bien comentarles de que efectivamente, quizás, eh, como lo dije en un comienzo, y, y perdón, pero aquí veo a varias personas de Chile conectadas. Eh, también hay, hay un, creo, creo que un de proceso, un desafío también. Eh, de entender un poco la lógica que significaba eh, poner estos temas en un grupo de convencionales, ¿cierto? Que no necesariamente estaba familiarizado con todo esto, si bien, como hemos dicho, había cierto consenso. Eh, pero también en las audiencias públicas, efectivamente, eh, buena parte tenía que ver con explicar muchas situaciones, ¿cierto? Eh, y no necesariamente a eso, a eso se tienen que dar por descontado. O sea, la labor que de alguna manera también significa. Eh, y como experta, experto, también esto fue un proceso muy, entre comillas, desafiante en la medida en que prometió un sistema de participación y se generaron eh, normas eh, que venían eh, por un mecanismo de participación ciudadana, ¿no? Eh, que, entre comillas, hoy día justamente también está siendo revisado. Eh, eh, eh, quiero destacar también que se nos olvida a veces que, que en realidad Chile venía en unos ensayos previos, eh, ¿vale? O sea... Durante el final del de, de segundo gobierno de la presidenta de Chile hubo un intento por hacer unos encuentros locales. Estos temas digitales empezaron a aparecer en algunos grupos organizados, ya estamos hablando eh, finales de finales de, del gobierno de la Chile, y luego durante el estallido social eh, también hubo encuentros de cabildos autoconvocados, como, que fue una de las maneras de hacerlo. Entonces creo que, que ahí un, un, un buen consejo es cómo al final... Eh, uno puede articular un poco mejor, como decía Vladimir, este, este un poco como escucha que hay en relación a estos temas eh, y los pone al servicio efectivamente de reformas o de, en este caso, eh, una oportunidad para hacer una constitución de cero como, en la, que, eh, como en la que estamos. Eh, y sin duda, por supuesto, que, que tiene que ver con esta mirada de, de presente futuro que decíamos, que, que efectivamente en la medida en que entendemos que estos derechos digitales, eh, tal como hemos dicho, no son más que un, un, una manera, un, un, una consagración de derechos que nos van a permitir vivir ese futuro que viene, eh, es sin duda creo que el, el mejor aprendizaje. Eh, y sí, estamos teniendo hoy día claramente un desafío, y por aquí por ejemplo veo a la Constanza que está por ahí escuchando, eh, que también fue parte muy activa dentro de la, como asesora de uno de los convencionales, eh, ...de eh, cómo hemos estado varios de nosotros participando en esta semana, en estos días, particularmente en esta semana, eh, participando en conversatorios, hablando de estos temas, ¿sí? volviendo a explicar cuál es la importancia, porque no necesariamente hoy día eh, estos temas están en los espacios de debate en los medios... Entonces hay todavía, eh, para mi gusto, igual una sensación de que, están, de que no necesariamente se está eh, viendo esta dimensión de estos nuevos derechos que están siendo consagrados igual como otros, ¿no? Tenemos derecho a la naturaleza, al derecho al agua, en fin, como, como decíamos. Con eso quiero cerrar. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. A mí me emociona mucho escucharles, Patricia, Daniel, Vladimir, porque... Se nota que realmente se volcaron desde sus distintos frentes eh, a conocer y a entender y, y aportar, digamos, en el nuevo texto de, eh, constitucional para consagrar derechos digitales. Vamos a estar atentes a lo que ocurra el próximo 4 de septiembre y, bueno, independientemente de, de los resultados, creo que ha sido un proceso muy enriquecedor y que, y que ya hay mucho camino construido también. Damos ahora sí finalizado este Twitter Space y nos vemos en un mes con otro tema. Buenas noches. Chao. Chao, Chao. que estén muy bien. Gracias. Gracias por la invitación.